Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Qué alegría volvernos a encontrar. Hace ocho días no pudimos encontrarnos por alguna dificultad que tuvimos, pero me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes, la lección divina. Les recuerdo, todos los días estamos con la pildorita bíblica, cada día con una pequeña enseñanza para conocer la Biblia. Vamos ahora a tener nuestra lección divina, preparando el próximo domingo. Pongámonos en la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Sea si este el momento para darle gracias a Dios. Sea el momento para encomendar nuestras necesidades, para encomendar nuestros proyectos. Va terminando nuestra jornada y le decimos a Dios gracias. Amado Señor, te agradezco este día maravilloso que me ha regalado todas las bendiciones espirituales y materiales. Dispón mi alma, mi corazón, para que... Este ratico que voy a estar escuchando tu palabra sea un momento de alabanza, de oración, un momento para escuchar tu santa voluntad. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificamos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificamos. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a tener nuestra escalera espiritual. El primer paso, la lectura. En este primer paso, Vamos a responder la pregunta. ¿Qué dice el texto? Nos vamos a ubicar en San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. Lucas 15, 1-32. El texto es un poquito largo. Capítulo 15 corresponde a las parábolas de la misericordia. Vamos a disponer nuestra Biblia, si la tiene ahí a la mano. Eh, a escuchar, a meditar la palabra de Dios. Todo el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Entre tanto, todos los que recaudaban impuestos para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Este anda con pecadores y come con ellos. Entonces dijo Jesús esta parado. ¿Quién de ustedes, si tiene sin ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscarla a descargar hasta que la encuentren? Y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. O qué mujer si tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa, la busca con todo cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra, se reúne con sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Les aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna, viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país que lo mandó a cuidar sus cerdos. Para llenar su estómago habría comido hasta el alimento que le daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y dijo, en mi casa los jornaleros de mi padre tienen pan de sol. Mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino, regresaré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó, lo cubrió besos. El hijo empezó a decir: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traigan enseguida un abrigo, vístanlo, pónganle también el anillo y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo y mátenlo, y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado dijo: Ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo porque lo ha recobrado, recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió. Trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó. Llevo muchos años trabajando contigo, siguiendo tus órdenes. No he sobecido jamás y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ha llegado ese hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con las prostitutas y le matas el ternero gordo. El padre respondió, hijo todo esto es tuyo. Tú siempre has estado conmigo, pero tenemos que alegrarnos de hacer una fiesta. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el primer momento. El texto, como les decía, es un texto un poco largo. Todo el capítulo 15 de San Lucas, las tres parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Las tres parábolas recogen un solo mensaje, mis queridos hermanos: la misericordia de Dios. Y, y de alguna forma ponen delante de Jesús la realidad del siglo primero. La, la, la tarea pastoril es una tarea muy común en, en la comunidad judía. La imagen de las ovejas, del pastor, es una imagen popular. Normalmente, por todos lados hay ovejas, hay pastores. Y entonces, pues no, no es ajeno la realidad de es que pueda perder una oveja. Lo normal es que perdió una oveja, bueno, pues perdía se quedó. Pero este pastor... Se preocupa por esa oveja perdida y se va a buscar la oveja perdida. Busca la oveja perdida. También está la figura de la moneda perdida, una señora que tiene una pequeña moneda y se le escapa, tal vez sea lo único que tenga a la mano, y por eso es la angustia de, de recuperar la moneda. De pronto el mercado, de pronto alguna necesidad, de pronto un ahorro que tiene. Y por eso es la preocupación de que aparezca la moneda y barre y busca y todo. Igual que en la oveja perdida, eh, esta señora busca la moneda, la encuentra y hace una fiesta. Sale y grita, encontré la moneda, encontré la moneda. La tercera parábola de este capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Que hay, unos, hay, un, hay unos detalles que diferencian. Es un papá que tiene dos hijos, uno decide irse, pide la herencia, se va, hace su vida, pero pues es joven y todavía le faltan muchas cosas de experiencia y mal el dinero. El sin plata. La juventud creemos que todo viene así, ¿cierto? Tal vez ustedes, muchos de ustedes, papás, viven la misma situación con sus hijos que creen que el dinero es así, aparece así, se asqueando dedos. Eh, recuerdo mucho que mi papá tenía una frase cuando estaba joven que decía, que la plata no no era el estiércol de los perros, nos encontraba por ahí, que era muy difícil, Eso nos enseñó desde muy jóvenes a trabajar, y, y sabíamos lo difícil, pero él no lo repetía, y este muchacho, a falta de experiencia, pues perdió todo, se quedó sin nada, y cuando viene la necesidad, pues ya no están los amigos, se, acaba la, se acabó la buena vida, y le tocó hacer de todo, entre otras cosas, ir a cuidar cerdos, que para el judío, es como lo más bajo que puede caer alguien, lo más bajo para alguien es cuidar cerdos. Es un trabajo muy denigrante. En su mentalidad los cerdos son impuros. Tener que ir a cuidar los cerdos, pues es muy bajo, muy bajo. No sé qué podría hacer caer bajo en nuestro tiempo. A ver, piense cada uno. ¿Qué sería lo más bajo, en lo que podría caer? Hace dos mil años era ir a cuidar cerdos. Hoy podríamos hablar de las drogas. Podríamos hablar de la prostitución, podríamos hablar de perderlo todo. En esas cayó este muchacho. Pero hay un detalle y es que cuando él está en esa situación, incluso el texto, esta, este texto, yo tengo la Biblia de América, este texto dice, le daban ganas de comer la comida a los cerdos, pero no se lo permitían. Voy a mirar la versión de San Pablo, miren la versión que ustedes tienen ahí, y cuenta. ¿Cómo dice? En la versión de San Pablo dice, a ver, deseaba saciársela con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En la Biblia de América dice, para llenar su estómago habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. En la Biblia de América está prohibido, en la Biblia, en este libro de Pan de la Palabra dice, no no le daba, aguantando hambre. La necesidad siempre es una muy buena educadora y ahí en la necesidad este muchacho, bueno, cae en cuenta. En mi casa hasta los esclavos tienen comido, me yo ¿por matándolo? Pues voy, pido cacao, pido perdón y vuelvo. Y no se queda no ahí. Levantarse de una situación difícil no es fácil. Hay muchos llenos de orgullo y vanidad y, y su orgullo no les permite levantarse, prefieren seguir en perdidos, pero este muchacho recapacita, se levanta y va a la casa de su papá, y viene toda esa escena linda, el papá pues sale corriendo a buscar al hijo, hay un detalle diferente a las otras dos parábolas, la oveja y la moneda, el pastor y la señora salen a buscar, el papá no sale a buscar al hijo, el hijo vuelve después de recapacitar, es una diferencia, un detalle interesante. Pero cuando el papá ve al hijo que viene allá a lo lejos, sale y lo abraza. Y le pone ahí unos signos, un vestido nuevo, un anillo y sandales. Es recuperarle la dignidad de hijo. La había perdido. Vendió el anillo, perdió los zapatos y su ropa estaba muy deteriorada. Lo recupera. Cuando el papá hace esto, recupera a ese hijo. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Luego, y hacen una fiesta, matan el cordero que se va. Y luego viene todo el tema con el hijo mayor, que miren, ese hijo tuyo, ese muchacho nunca fue a la casa, pero él no se consideraba hijo. Y esta es otra situación compleja, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros estamos en la casa, pero no nos consideramos hijos. Este muchacho, yo nunca me fui de aquí, nunca he sido tus órdenes. Y tú nunca me has dado un cabrito para matarlo y comerlo con mis amigos. Viene ese hijo tuyo que se desperdició todo con las prostitutas y al se le mata a su ternero y a mí que estaba aquí todo el tiempo. Pero el uno se fue y vagabundió, pero nunca dejó de ser hijo. El otro se quedó, pero nunca fue hijo. Vean el detalle. El uno nunca dejó de ser hijo, aunque fue para allá un día. Y el otro, aunque se quedó, nunca fue hijo. Este hijo mío estaba muerto de vuelta a la vida. Este es el que, que se quedó, está, per está perdido también. Y el papá trata de recuperarlo, recuperarlo para sí. Bueno, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que pensemos. La oveja perdida, que es buscada por el pastor. La moneda perdida, que es buscada por la señora. Y el hijo pródigo, que va y da sus andanzas y vuelve arrepentido. Vuelve a su casa y es recibido por el papá. Normalmente llamamos a esta parábola, la parábola del hijo pródigo. pero Más que el hijo pródigo, es el padre misericordioso. El buen pastor, la señora con la moneda, el Padre Misericordioso. Segundo paso, mis queridos hermanos. La meditación. Respondemos la pregunta que dice el texto. Bueno, mis queridos hermanos, quiero... Invitarlos para que pensemos, escuchemos la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? En este momento, ¿qué me está diciendo mi Señor? ¿Qué me dice Dios? Amado Señor, como ese hijo pródigo, como esa oveja perdida, como esa moneda perdida. Hoy escucho tu voz que me invita a volver. Escucho tu voz que me llama. Los olvidos que llaman a esa oveja, ¿dónde estás? Escucho tu voz, Señor, que hoy me llama, que me quiere recuperar. Escucho tu voz amorosa. Siento tu abrazo. Aquí estoy, Señor, buscándote, amándote. Mi Señor y mi Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ¿qué le dice Dios a usted? ¿Qué le está diciendo? Si quiere escribir ahí en el chat, pues hágalo, mis queridos hermanos. esta es la oportunidad para también compartir con otros hermanos que se unen a esta lección lo que Dios le está diciendo a usted. Escucho a tu silbido Señor que me llama, tu voz de Padre amoroso que me llama, que me abraza. Amén. Vamos al tercer paso, mis queridos hermanos. Tercer paso de esta lección. La oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? ¿Mi Señor? En esta oportunidad solo quiero pedirte perdón. He sido esa oveja distraída que se pierde. Ese hijo un poco rebelde que se va ¿Qué quiere hacer de su vida luego de ti? Solo quiero pedirte perdón Todas las veces en que me he alejado Todas las veces en que no he sido ese buen hijo En que me he dejado llenar de mi orgullo de mi pecado Si quiere también escribir la oración hágalo escriba la oración ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Qué le decimos a nuestro Señor? Bueno, mis queridos hermanos, vamos al último, al cuarto paso de este momento, que es la contemplación. Gracias, Padre, porque sales a nuestro encuentro cuando nos equivocamos y nos alejamos de Ti. Tu corazón misericordioso sigue inquieto hasta que todos tus hijos vuelvan a ti y experimenten el abrazo paternal. Haz, Señor, que mi corazón sea semejante al tuyo, para que todos puedan reconocer tu bondad y tu amor. Amén. Vamos al quinto paso, queridos hermanos. El quinto paso. Corresponde al, a la acción. Quisiera invitarlos para que en este mes del amor y la amistad, tal vez en estos días muchos van a estar jugando al amigo secreto, teniendo detalles de amistad. Quisiera invitarlos para que durante estos días recuperemos la amistad con Dios. ¿Cómo la recupero? Con una buena confesión. Una buena confesión. Dios me recupera, me abraza en la confesión. Preparémosla. Hagamos nuestro examen de conciencia. Veámosle al Señor que nos haga sentir dolor por nuestros pecados. Podamos ir. A, a veces eh, la falsa... El demonio nos metió una falsa idea de remordimiento. y... Y entonces, de arrepentimiento, tenemos remordimiento y, y al final nunca vamos donde el sacerdote a la absolución. Que con la fuerza de Dios podamos ir al sacerdote y recibir la absolución sacramental. Recuperemos la amistad con Dios. Dios misericordioso tenga piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué alegría haber compartido este espacio con ustedes. Si ha sentido alguna experiencia bonita, alguna bendición en este ejercicio, lo invito para que le dé me gusta a este video y haga algún comentario, la oración final, alguna, alguna petición y comparta con sus amigos el enlace de, este, de esta transmisión de este video. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo. Yo los guardé todos.